Compañeros, el día de hoy les vamos a hablar del tráfico de la Ciudad de México y todas las consecuencias que se producen. Sabemos que todos nos enfrentamos a ello día con día, por ello es importante darles a conocer y hablarles más sobre el tema. Acompáñenos a verlo. ¿Escuchas eso? También es conocido como contaminación vial. Los autos generan un 18% de la emisión de CO2 de acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México. México posee una flota de casi 5 millones de vehículos, cifra que ha ido creciendo a, con una tasa promedio anual del 3.8% como consecuencia de la expansión de la marcha urbana. La edad promedio de los automóviles en la Ciudad de México es de 12 años, según el Centro María Molina. Un auto viejo contamina más que uno nuevo y uno de más de 20 años puede contaminar 20 veces más. Según la cifra de la OMS, una de cada ocho muertes en el mundo son consecuencia de la expansión a la contaminación atmosférica. Esto significa que la contaminación atmosférica es el riesgo ambiental con más afectaciones a la salud eh, de mayor importancia a nivel global. Los altos niveles son resultado del uso de transporte que contribuyen en un 20.4% de gases de efecto invernadero. Por otro lado, el 16.4% lo contribuyen los autos de uso particular. El 60.6% de los traslados se realizan en microbuses, taxis y combis. El 8% en transporte público como metro, metrobús, tren ligero y trolebús Y solo el 2.4% en motocicletas o bicicletas. Este reporte estima que la velocidad de un auto en horas pico es entre 8 y 11 kilómetros por hora, generando el tráfico ciertas repercusiones en la persona, como son la preocupación al 55%, el enojo al 10%, la frustración el 5%, indignación en el 5% y estrés en el 25% de las personas. El tráfico no solo provoca contaminación atmosférica, sino también contaminación auditiva. Actualmente en la Ciudad de México son pocos los lugares en los que se puede encontrar silencio y tranquilidad. Soy Liz. Soy Leslie. Nosotras formamos parte de una mosped. Hasta pronto.